2.30 de la tarde, le damos la bienvenida al sorteo 45-41 de Superastro Sol para el jueves 11 de mayo. Nos acompañan los delegados de Juegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización, juegan las paloteras. Ustedes ganarán 42 mil pesos, no apostados, aciertan las cuatro cifras y el signo zodiacal apostados, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, o siempre estando apostados, se aciertan las dos últimas cifras y el signo zodiacal, mucha suerte apostadores, aquí está el resultado ganador, 0, 4, 6, 2, del signo escorpión, verifiquemos juntos el resultado ganador, 0, 4, 6, 2,